Lil Heram sea mi Hola amigos de YouTube, ¿cómo han estado? Espero que bien, bueno, comencemos con este video. Hoy les vengo a pedir que se pasen por el canal de un amigo mío llamado La Promo Oficial, él promociona canciones, y sube pequeños extractos de la canción a su canal. Pone el link oficial de la canción en la descripción de su video, me gustaría que se pasaran por su canal, estará en la descripción. Si les gusta, suscríbanse, él también pertenece a Dorados Records. Bueno, solo eso, adiós amigos de YouTube, estaremos activos con el álbum en el canal Dorados Records. Atentos al canal Dorados Records también estará en la descripción. Adiós, bye bye.